¡Hola, galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, nuestro este presentante estamos en Minecraft otra vez. Y seguimos con la serie. Y tenemos el único bloque de obsidiana. que conseguimos... Conse la última vez conseguimos la enderpearl. Si recordáis bien, pero si no visteis la segunda parte, deberíais de verla. Vale. os la recomiendo. Si no me deis, me da igual, pero os no la recomiendo. Por favor, no más visitas. Vale, ahí está. Y Anadura. Y él voló y se treyó acá por la pared y se reventó todo y todo. Vamos. Ah. Ay, no Algunas veces eh, no suelta el pelo Y más cuando tiene un bloque Y de ese creo que tenía un bloque, ¿no? Sí, tenía uno de tierra ¡Ah! Carbón, carbón, carbón, carbón carbón. Entonces yo, carbón Y yo, y yo, y yo, tranquilo Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo uh. Yeah. Ahí está La no, por más carbón Carbón Eh Carbón, carbón, carbón Bueno Quiero que suscribáis ahora mismo En los 3 segundos con la nariz Nada no es broma. Simplemente es que suscribiros Si queréis y ya está No soy eso, Ah. Quita Quita, quita el Quita. Quita. No soy youtuber de Sofar mini Friendly. Y yo no paro en El último día no. ¡Eh! Ostras. Cuidado, cuidado. Así. Ivo. ¡Kibo! Ivo. Y muerto. ah a sí, tío. ¡Así de fácil, sí! Uh, uh, uh, uh. A ver, más carbón. Que ya sé que he cogido un montón de carbón, pero me da igual. Quiero más carbón. Lo necesito para calentar por no menos cosas. ¡Ey, ey! ¡Que me muero la hambre! Vale. Más carbón. Y más carbón. Ne nuestra misión ahora es encontrar más lava. Un charco de lava, sería genial. Ya con eso podríamos hacer exportar. Ya mete, solo es conseguir uno de hierro también, que no tengo. Sería tener uno de hierro. Por cierto, no hemos encontrado brava. Pero voy a hacer que explote aquí, en mi cara, para que... Así está. Water drop, guarda drop. No, vea dream, the dream, trim, trim. drop. Ya está. Es una dama. Dame, por favor. Hermano, pero que estoy yendo por un Nerde, ¿no? Pero que no me dejáis. Espera, víctima de Enderman? Me acaba de darle enderma. No puede ser. Si yo ni me he fijado. No, tío. ¿En serio? Vale. Voy a poner a cocinar el hierro. Eh, tengo grava. No, es que no tengo cofres. No tengo cofres, así que mm, confirmado no tengo grava. Esto no... Además, no necesito grava, Lo que necesito es romper grava para ver si toca el pedernal. Total, algo muy difícil. A ver, yo creo que ya se ha hecho. Sí, es que era solo eso. Ojalá tuviera la lana. Ojalá tuviera tres de lana. Para hacer una cama. Por primera vez. Pero no puedo. Sigo aquí. Bueno, ¿sabéis qué? Vamos a ir a por lana. Voy a poner lana para crear una cama. Y yo pensaba no, que era súper fácil hacerme este juego. Un eclipse solar. Yo creo que sí, ¿no? Eh, un enderman. Justo estaba pensando sobre si buscar un enderman. Ya está aquí. Primero voy a matar a esta araña que me molesta. Oh. a la gente mal odia el agua no puede hacer daño en el agua en el agua no le puedo hacer daño hermano hermano tío ¿dónde está? pero ¿cómo, cómo sabe nadar? insecto ¿cómo sabe nadar un esqueleto? Vale, odia el agua, así que si estoy aquí no pasa nada. ¡Vamos! Espera, pero no me ha dado nada, ¿no? Ah, ¡Otra vez solo un bloque de arena! <risa> Minecraft, Pero ca cada vez que muero, no pierdo mi inventario. ¿Conseguiremos pasárnoslos? ¡Los sabremos en el próximo video! Narrador, narrar todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ha activado. Que ya ha sido eso. What the... Dios, la cueva. Lava, lava, lava, lava. Eh, por favor. Eh... Eh, vale, vale, vale. Eh, esto, hierro, hierro. Hierro que me. Y encima lava, encima lava. Voy a quitar el... esto y voy a llenar el cubo de lava. Vale, por lo menos ya sé dónde hay lava. Lava, vale. Vale, vale, vale. Esto, esto es bueno, esto es bueno. Una mina incluso más grande que la que encontré. Y creo que es la misma hasta. O sea, creo que es la misma, ¿verdad? Pero bueno, da igual de eso. Lo que importa es coger lava. Voy a dejar... Ah, no, mejor lo voy a coger de puesto por si tengo que tirarme a algún sitio. Lava... A ver, hay varios sitios con lava. Ese voy a ir. no, no me la juego. No sé. ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Uf! ¡Uh! ¡Corre! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Cuidado! Me cago en todo, me cago en todo. Y, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor, son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! Por lo menos coger la lava, por lo menos coger la lava. ¡Ay! Si toco la lava, o sea, literalmente me... ¡No! ¡No ¡No comas! Sergio, Galeón, si se ha... has muerto. Ahí estaría bien. Que encima hay lava. Y encima hierro me cago en todo? ¿En serio? Es que hay zombies por todas partes. ¿No podía laminar tranquilamente por un momento? Madre mía, bro. No, mejor no voy me a matar. Sé que me dará algo muy importante, pero es que no. Además, si es un blog es muy posible que no me lo dé. ¿sabes qué? ja ¡Ah! <risa> xd ¿eh? pero ¿cómo me ven? es que ¿cómo me ven? Y encima de enderman que no te quería matar ¿eh? enderman tío ese será fácil de coger tío Qué harto vale esa es la parte donde estaba antes vale, vale, ya tengo la lava, ya tengo la lava me cago en... a por el oro, a por el oro. hermano no me dejas tranquilo por una vez estoy picando Like... Relax, man. Just chill out. Don't let me go. No voy yes. a... Complicadísimo, hermano. Vale, no, necesito hacerme un horno. Voy a, voy a hacerme un horno aquí. Graba. Vale, graba. Eh, espera. Pero puede tocar solo. Un poco complicado que toque. Let's go! ¡Tocó perder mal! ¡Let's go! O sea, con esto y esto ya puedo hacérmelo. ¡Ahí está! Con uh. esto, mira. Puedo quemar cosas. Pero yo no quiero quemar cosas además, eso está mal. Vale, ya he vuelto donde estaba antes. Voy a de hacer junto a este bloqueo de ocasiana el otro, eh, otro. ¡Vamos! Vale, vale, vale, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno eh, Esto es bueno, sí, sí lo es Vale, ya tengo dos bloques de obsidiana. ¿Qué? Yeah. ¿Qué hay? No he entrado nunca ¿Habrá lava o...? Aunque yo ya sé dónde ir más lava Pero me da igual por revisar Ya no me queda más comida si tan pronto se me gasta la comida, no puede ser eso. Está negona... Ajá, no, no, no, no, no, no, Ajá, no, Ajá, no, no, ¿Qué es libro? ¿Ves qué hay aquí? Hay muchos lugares. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Encima oro! ¿Te imaginas qué diamante? No, nah, no creo. No creo que esté en la, cama, la capa esa. día que tener cuidado de que no se quemen porque está al lado. Está al lado. Ahí está. Uh oh, Puedo coger aquí lava infinita. Y también te puedo coger aquí lava infinita. Vale. Ya sé dónde hay lava. Eso es bueno. Vale, voy a hacer más bloques. No sidiana Vale. Espero, espero. Bien, bien, bien, bien, bien. Estamos. Estamos haciendo perfecto. Yo, eh, si pondría esto aquí. Y esto aquí. Ahora, simplemente era. Sería.. Poner los eh, tres bloques para arriba. Tres bloques para el lado. Ese sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloques de obsidiana. O sea, 9 cubos de, de lava más. Aquí es donde estaba la lava. Por de, que encontramos. A ver, nos fui un foresterado, ¿no? Sí, creo que sí. Aquí está el esqueleto. Ahí está, ahí está, ahí está. Era por esa zona. Yo no lo recuerdo. Por favor, por favor no me lo maten, no me lo maten. menos mal. Sigo vivo. Vale, era por aquí. Voy a ir con cuidado, que tengo poca vida. No tengo comida. Ahí está la lava. Mi hermano. Mi hermano. ¡Uy! ¡Vas a morir! Vale, bien, bien, bien. Ya tengo otro cubo de lava. Bueno, yo voy a dejar el vídeo de, hasta aquí. Yo creo que ya, vale. O sea, está bien. Espero que os haya gustado darle like mire! suscribiros. Y os haya gustado el vídeo, pues claro. ¡Y chao! ¿Y tú qué miras? ¡Wow! ¡El manco. Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección. Lamentablemente también murió. No vi